¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir el reporte semanal número 2 de Mazos Meta en Marvel Snap. Si quieres saber cuáles son los mazos competitivos entre el rango 70 a 100 que te van a poder ayudar a subir justamente a rango infinito, este es el lugar. Y bien muchachos, ya nos encontramos en la página de Untape y estamos preparados entonces para poder ver cuáles son los mazos meta. Aquí nos vamos a la opción de Tier List directamente y acá también vamos a tener que hacer unos ajustes para acomodarlo a nuestras necesidades. Este video está dirigido para la gente que está entre rango de 70 a rango 100 y está aspirando también a subir a rango infinito, además de esto vamos a poner primero el filtro de rango 70 rango 100 y luego vamos a poner el también el, el nivel de colección aquí el nivel de colección vendría a ser de 3000 a más, ¿no? entonces estamos haciendo este filtro de mazos que se están jugando entre rango 70 a 100 por jugadores en este nivel de colección de 3000 a más y cuáles son los mazos que son tier A sobre todo para ver cómo los pueden conterear o cuáles valen la pena también jugar para subir de rangos, bien muchachos ya hemos hecho el filtro ahora y podemos ver que en total tenemos 7 masitos aquí en tier A, de los cuales tienen una buena cantidad de win rate y tienen una buena cantidad de ganancia de cubos también, en este caso pues ganancia de cubos promedio y estamos viendo que será control, incluso que hay dos ceras, hay un cera surfer y hay un cera control, pero el cera control está reinando en estos momentos, una cosa también muy particular que debemos de ver acá es que los mazos de shuri, al menos en el tier A, ya no se encuentran entre estos rangos inclusive yo en lo personal que estoy jugando ya más o menos por el rango 115 o por ahí, ya no estoy viendo casi nada de Shuri, me he encontrado creo que con uno o dos Shuris en los taque, cantidad de juegos que tengo ahí haciéndole justamente las partidas y la verdad que no me encontró casi nada de Shuri así que ese cambio que le han hecho a Shuri ha sido un cambio sumamente bueno para hacer que Shuri ya no se encuentre pues reinando como un tier A definitivo y de hace bastante tiempo y aquí también lo que vamos a hacer muchachos es una un poquito los números de los desempeños de cada uno de estos mazos. En este caso, comenzando por los average cube, estamos viendo que la página acá te clasifica por average cube o el mejor desempeño de average cube hace que justamente un mazo se vaya para arriba. En este caso, cera control tiene el average cube más alto de todos los mazos que están en tierra, siendo justamente un valor de 0.27, aunque en el win rate, por ejemplo, no es tan alto. Hay otros mazos, por ejemplo, que la pasan a cera control y estamos hablando de Dark Darjo hasta acá al menos lo que estoy viendo tiene el win rate más alto de todos los mazos que se encuentran en tierra y tiene una centésima menos un puntito menos de lo que tiene justamente acá el cera control en average cube lo cual te de entender de que este mazo puede llegar a ser al menos en mi perspectiva creo que hasta más potente todavía que el mismo cera control pero veamos acá la popularidad en este caso el cera control es 1.8 y acá lo que te está diciendo también la página es que a pesar que es un mazo que no se ha jugado tanto ha demostrado tener en promedio una mayor capacidad de ganancia de cubos que en el caso de Dark Hawk, no. Darkhawk es un mazo que si sí goza una buena popularidad, pero el mazo más popular que hay entre todos entre todos los que se encuentran en el tier A vendría a ser el Patriot yo no sé si ustedes están encontrando con Patriots entre rangos 70 a 100 pero la verdad yo me he encontrado con un par de Patriots fuera de rango 100 y que la verdad está muy interesante porque estos mazos de Patriot se saltan totalmente la regla de Sandman ¿verdad? porque al final tú juegas prácticamente una sola, una cartita nada más por turno o dos a lo mucho en Patriot pero en el turno final eh, generalmente vas a lanzar un Tron ¿no? y acompañado por el bosteo de Patriot y de Mystic lo que vas a hacer es bostear a todos esos drones que están ahí y vas a llenar toda la mesa mientras que el oponente te puede jugar una sola carta limitado por su propio Sandman entonces por eso eh, estamos, está muy interesante ver que Patriot se ha colocado muy bien en esta tierra a, eh, debido justamente a la presencia también de estos mazos de rampeo. Y me siento gratamente sorprendido de ver que Patriot te está ocupando un lugar justamente en esta lista de mazos de tier A. Vamos a empezar con Sera Control y veamos cuáles son las cartas que estamos jugando ahorita. Este es el mazo más popular aparentemente de Sera Control según lo que te está diciendo un depe acá y estamos viendo pues de que este es un mazo con Hit Monkey y acá hay un mazo de counters, ¿verdad? Incluso me parece que este mazo de acá lo hemos visto ya la semana anterior, o sea, se está manteniendo vigente a pesar de que se ha movido un poquito el metajuego. Lo que hemos visto es que Yuri se ha desplazado y han venido también mazos nuevos, ¿verdad? Ahora, este masito de acá trae counters también contra mazos de Patriot. Por ejemplo, trae encantres o trae Shanshi de repente por ahí contra Darkhawk también. O sea, prácticamente este mazo puede conterear a Patriot o puede conterear al Darkhawk también acá. Tiene Killmonger por ahí para molestar también a los mazos de Thanos de repente. Si es que quieren utilizar continuos que generalmente quieren bostear a todas sus gemitas del infinito. Y el Killmonger ahí también sirve bastante bien. Eh, pues acá están los combos o el boons, mejor dicho con el Hitmonk y con Bishop y demás así que este masito, la forma de frenar este mazo de manera eficiente es que le uses un Sandman también, si le pones un mazo de rampeo acá, de medio que los vas a molestar bastante y por esta razón es que este mazo está llevando en también, por si te quieren rampear a Sandman en turno 4, pues puedes lanzar en turno 5 tal vez en Encantres. y al menos el turno 6 ya tienes libre para poder utilizar todas las cartitas al menos, ¿no? de alguna forma y poder tratar de ganar la partida y aquí muchachos terminando de de ver los números de este mazo de acá tiene 1700 juegos casi 51% de win rate, 0.26 de cubos promedios ganados y la otra parte importante vienen a ser aquí estas cartas que están acá acá te dice que cera es 100% que se usa en estos mazos también shanshi también 100% se usa en estos mazos killmonger de igual manera no va casi casi no es como que 1% nada más que no lo llevan pero generalmente estén presentes en la mayoría de mazos al igual que Encantres y también bishop esto qué quiere decir que si me dices tío no tengo a cera por cuál carta la reemplazo bueno te digo que acá será si sí la necesitas en este mazo para que sea totalmente funcional y sobre todo para que puedas utilizar este efecto de Boons, no que tiene esto de explosión el último turno generalmente que va a tener con eh, todas las cartas pues reducidas en su coste a uno gracias a la presencia de cera luego nos vamos con Darkhawk, muchachos abrimos directamente la página para ver justamente qué es lo que tiene Darkhawk acá y acá te están diciendo que el mazo más popular de darkhawk es este de aquí es un mazo interesante que está que se juega justamente también con She-Hulk, donde de repente En turno final también puedes apoyarte para Lanzar una She-Hulk, si de repente no te Sale bien el combo por ahí con Darkhawk o No lo puedes robar a Darkhawk, puede ser Que tengas al Devil Dean, o puede ser que tengas a She-Hulk Inclusive duplicadas con Moonger también, ¿no? entonces tienes otra Salida más también, aparte de Solamente Darkhawk, porque acá la idea es No depender de una sola carta, sino tener Otras cartas que te den otras salidas Para que puedas también ganar la partida Y aquí también por lo que veo, este masito Se defiende un poco también de los counters como Shang-Chi, porque tiene un cosmo acá en su mazo. Esto qué quiere decir que el cosmo acá, muchachos, lo va a poner para proteger un Dino, o she hole o Darkhawk. No, eso es la. Eso que creo que es la estrategia básica de este masito. Y también lo otro es que puede tener también un Shang-Chi para tratar de eliminar cartas grandes también del lado del oponente. Lo otro interesante es que si te lanzas en un Wave, por ejemplo, para querer limitarte a, un solo, a una sola carta, nomás que puedas lanzar en turno final. Lo bueno es que Sabu lo que puede hacer acá es que puedas lanzar a Dark Hulk y a Rock Slide, incluso no o sea. Las Cartas de coste 4 estarían costando 3 realmente si es que te lanzan una wave lo cual te permite poder lanzar dos cartitas y poder tener de repente un turno final más explosivo. Y por lo que estoy viendo las estadísticas de este mazo tiene 11.000 juegos, 54% de win rate y 0.21 de cubos promedios obtenidos. Y acá lo que te están diciendo también es que las cartas Darkhawk, Sabu y, Korg y Rock Slide son cartas claves aquí. Son cartas pilares en este mazo, no las puedes reemplazar. Si tú me dices, tío, tengo Darkhawk pero no tengo Sabu, pues ahí el mazo se debilita un montón con el tema de las sinergias y lo tienes que tener a Sabu sí o sí. Espero que les puedan salir estas cartas o que hayan comprado el pase de temporada de Sabu porque eso pues facilita mucho las cosas y por eso es que yo recomiendo fuertemente muchachos Comprar las cartas del pase de temporada O comprar los pases de temporada Porque estas cartas de todas maneras Cuando salgan otras cartas nuevas por ahí a serie 5 Estas cartas pueden revalorizarse más O pueden servir más O de repente pueden ver nuevamente el metajuego Uno nunca sabe por esa razón Es que pues 10 dólares al mes Creo que es un gasto que se puede hacer muchachos Espero que lo puedan hacer de aquí en adelante Si en caso no habían comprado los pases de temporada antes Pero esto es muy importante Para que puedan jugar este masito bien Ahora nos vamos al siguiente que sería Doomwave, este mazo de acá también lo habíamos visto la semana pasada y se está manteniendo vigente, está bastante bonito este masito pero aquí lo que faltaría añadirle sería el líder. Líder acá es una carta que ha regresado nuevamente con todo y que hace un combo fantástico con Wave. No sé por qué este más ahorita está siendo bastante popular si ya tenemos al líder que ya ha regresado con su habilidad casi casi modificada eh, casi lo mismo la verdad pero con algunas condiciones añadidas pero lo que hace Wave es que lo pone al líder pues en una posición bastante buena con respecto a su habilidad y hace de que puedas tener la chance o inclusive prácticamente casi garantizado que puedas ganar la partida. Es increíble la verdad Efecto que pueda ser líder pero aún así Aparentemente hay gente que todavía está jugando Este mazo o de repente Ya puede que lo hayan dejado de jugar y ahora están Poniendo al líder pero todavía puede que la información No se actualice debido a que este mazo tiene muchos Juegos todavía ahí de por medio Pero acá lo que te dicen según los números 2700 juegos 54.6% de win rate Y 0.26 de cubos ganados Promedios y acá lo que también te dicen Es que Wave, Doom y She She-Hole Son cartas 100% que tienes Que llevar en este mazo, no puedes Plazarlas son cartas muy importantes. Y ahora muchachos nos vamos al mazo de Lockjaw Que supongo ya sabía ya que era el, con el mazo de Thor Pero es que la verdad Lockjaw lo han debilitado bastante Antes se podía hacer este combo bonito con Wasp Y de repente ponías no sé al Sunspot O ponías un Nightcrawler de repente donde estaba Lockjaw Y podía ciclar algunas cartitas grandes Pero la verdad ya no tiene la misma fuerza que antes Está mucho más débil Lockjaw también con este nerfeo que le han hecho eh, Un ajuste mejor dicho pero es un ajuste que no le favorece Y este mazo no lo he visto la verdad casi nada en el Metal juego yo, al menos en lo personal no lo he visto y tiene muy poquitos juegos, incluso el, ma el mazo más popular tiene 790 juegos y en la popularidad general tiene 1.2%, es un mazo que se juega muy poquito, la verdad no lo recomiendo, eh, este masito al menos para tierra pues ya no va seguramente por ahí las siguientes semanas actualiza pero este masito ahorita para subir en el metajuego no va a ser tan bueno como los otros mazos que les acabo de comentar, y ahora muchachos vamos a hablar de Patreon. que la verdad es un masito que me entusiasma mucho hablar de él, porque es un mazo que no, se, no tenía tanta fuerza y hace mucho tiempo que se estaba tratando de buscar la forma de, de hacer que Patreon sea bueno, pero ahora, ahora, justamente ahora, en este meta donde se está jugando bastante el Sandman, ¿no? se están jugando cosas de rampeo también hace que este mazo cobre mucha vida y mucho sentido también en este metajuego, acá tenemos que Patreon tiene 6400 juegos es un 7.2% popularidad 55.5% de win rate 0.27 de cubos obtenidos en promedio lo cual ya está igualando a cera e incluso la supera en win rate la versatilidad que tiene este mazo muchachos es que puede jugar de dos maneras o bien puede jugar poniendo carta por carta nada más para poder hacer los combos sin estar llenando todas las ubicaciones porque al final eh, Ultron va a llenar las dos ubicaciones con drones o lo otro también es ir jugando varias cartitas ahí, en este caso pues puede jugar a Misty, el, el Mr. Siniestro ¿no? que son el Bru también que te va a ir a, a, ayudando digamos a poder llenar más rápido ubicaciones vas a tener también a debri también que es una carta muy incómoda y es una carta carta de counter también contra los mazos de Galactus o contra aquellos eh, mazos que te jueguen también muchas cartitas en la en las ubicaciones, pues Debris puede incluso llegar a bloquear ubicaciones del oponente y eso está interesante, además que encima las rocas de Debris se van a bostear también con Patriot, con Mystic, verdad así que eso está muy muy bueno tenemos a Blue Marvel también acá, si en caso no te sale Pedro al menos tienes más uno de bosteo general, no y si tienes ahí a Mystic también, le das lo acompañas a Blue Marvel con un poquito más de bosteo así que esto de acá tiene para hacer muchas, eh, muchas sinergias, muchos combos y si por ahí ya sabes te están jugando Sandman pues simplemente y tienes acá a Patriot, a Mystic, ¿no? tranquilito vas a jugar porque el oponente una que generalmente los mazos de Sandman no llevan encantres, no llevan Killmonger tampoco y vas a poder y sabes ya prácticamente que esa partida la tienes ganada ahí con pues el Ultron, ¿no? jugando el Ultron en un lugar, solamente tienes que tener cuidado de que no te vayan a lanzar aero nada más porque ahí puede ser como que un poquito la debilidad pero pero, eh, generalmente eso es bien difícil que pueda pasar en muchas ocasiones así que acá eh, como te digo el mazo de Petro es bastante bueno para enfrentarse con varios mazos incluso con los mismos mazos de Boons también que generalmente te quieren tratar de poner eh, o quieren ser muy explosivos al final pero si tienes todo el combo correcto va a ser bien difícil que te pueda enfrentar con este masito eh, el, como les digo las debilidades de este mazo de acá es que te puedan lanzar generalmente el Killmonger y te puedan matar todos los drones pero cuando tú juegas pues en una ubicación a Petro a Mystic no y juegas una cartita más por ahí, pues generalmente no tienes prioridad, entonces si el oponente tiene prioridad, el Killmonger no te va a poder matar a ningún dron, eh, pero sí eh, la debilidad que tiene Petro de acá es que te puedan poner un encantres, en este caso el mazo de Cera Control si sí le puede ganar este masito de acá muy fácilmente, si es que tú te apoyas todo en el combo digamos de Patriot con Ultron, no vas a poder hacer mucho, la verdad ese mazo ahí sí te va a ganar, y aquí lo que estamos viendo en las cartas más usadas es que la de Patriot es obviamente es núcleo, porque el mazo justamente se trata de él, luego tenemos cartas como Joker, Misty Knight también que veo que están que le ponen un porcentaje bastante alto de que si sí son necesarias en este mazo al igual que Blue Marvel y yo creo que Mystic debería estar también en sobre 95% porque Mystic hace que justamente Patriot tenga mucho más sentido, que tenga mucha más fuerza también y Ultron también es otra carta que hace que se pueda jugar también de manera muy buena el Patriot evadiendo justamente el rampeo de Sandman ¿verdad? Eh, y también acá he visto que este mazo a veces contiene al Doom, Doctor Doom en lugar de la cosa a veces se pone a Doctor Doom también por si en caso no tienes al, al, al Ultron. Puedes poner a Doctor Doom para que ponga los Doombots. Y como los Doombots no tienen habilidad. Pues van a ser bosteados por Petro también. Y ahora muchachos nos vamos con Cera Surfer. Que acá trae de regreso a Silver Surfer. A ver, ¿qué es lo que tiene? Y me, me, me asombra porque este mazo tiene 1900 juegos 54. 3.4% de win rate y tiene 0.36 de cubos, o sea, este mazo supera en ganancia de cubos promedios a todos los demás mazos que acabamos de ver, una cosa pues eh, absurda, ¿no? Es un, una, una gran cantidad de poder en distancia y como estamos viendo aquí también muchachos, la parte de ver a Silver Surfer de regreso que también está muy bonito y pues ustedes saben que esto es una cosa bastante, ¿no? Es básico realmente todo lo que hace este macito porque generalmente va a buscar lanzar Silver Surfer al final junto con otras cartas Más y pues tratará de Bostear todo lo que pueda estas cartitas de coste 3, acá hay cartas muy interesantes Eso sí, acá tienes algunas cartas De counter también como Killmonger Tienes disruptivas como Polaris, tienes control Con Scorpio, tienes bosteo también Como Nova por ejemplo que va a sinergiar muy bien Con, con Killmonger, tienes ahí Para dar este apoyo también a ubicaciones Adyacentes con 2 de poder con el Mr. Fantástico ¿No? Incluso si por ahí te toca Alguna ubicación donde no se pueda jugar como el Santo Santorum pues ahí Mr. Fantástico le da bosteo le da poder ahí, gracias a eso de repente puedes ganar, así que es muy interesante este macito, tienes a Gus también que no le va a permitir al oponente jugar cartas de eh, 4 de energía a más en esa ubicación, es muy muy bueno porque tiene muchas cosas eh, combinadas aquí, también tiene al Jaggernaut para poder votar digamos a las cartas que se juegan en esa ubicación en ese turno, eh, generalmente la combinas con Storm acá, sacas Jaggernaut y pues adiós cartas y quedas prácticamente dueño de la ubicación ahí la terminas ganando y tienes, pues tienes que perderás otra cualquier las otras dos ubicaciones. Este mazo también es bastante bonito pero también tiene sus defectos incluso acá bueno acá no está jugando a Cosmo a pesar de que veo que en la que en esta lista de cartas mandatorias generalmente a Cosmo lo ponen con 84% pero generalmente aquí no te conviene mucho poner a Cosmo por el hecho de que te, te a veces te puedes quedar con Cosmo y tener que jugar a Silver Surfer ahí te termina arruinando todito el plan ahí, hay, hay situaciones que pasa eso o que también te puede arruinar el Killmonger también ¿no? como acá sabes el Killmonger también te sirve contra los Patriots y por ahí se te da la oportunidad de poder quemar los drones. Pero luego de todo está bastante bueno. Acá el Maximus también tiene un gran poder. Le vas a robar dos cartas al oponente. De todas maneras no está mal el castigo. Pero puedes ponerlo en el, lugar, en el lugar de Goose por ejemplo. Y puede ser más y es más difícil que te puedan ganar esa ubicación donde se encuentra también Goose. Este mazo es bastante bonito. Pero también tiene esta debilidad muy grande. Que si te lanzan Wave o te lanzan en este caso. este, ¿Cómo se llama? Si te lanzan Sandman te van a molestar bastante. Lo de Wave es como que a medias. Porque si tú lanzaste Cera en el turno 5. Y lo te lanza wave, pues de todas maneras, en turno 6 o en turno final vas a poder jugar dos cartas gracias a la disminución de energía de cera. No es en ese aspecto, por ahí todavía se medio que te puede salvar pero con Sandman ahí se sí está bien complicado de poder ganar y si sí tienes que tener mucho cuidado o que si te tiran un Cosmo también por ahí para contrarrear al Silver pues ya sabes, hay muchas maneras por ahí de vencer este masito, pero por el momento estoy viendo que está teniendo muy, muy buenos resultados así que a darle con todo ahí y finalmente nos vamos con el discard, que es el mazo de Descartes, que este mazo la verdad no lo esperaba ver eh, dentro del Tierra, me, me, también me sorprende gratamente así como verlo a Patriot en este caso tenemos un 55% de winre 2500 juegos y 0.26 de cubos obtenidos en promedio, y acá lo que estamos viendo es un, con un descarte perdón, con Apocalipsis que es un mazo, digamos a, eh, se podría decir que es algo competitivo por el hecho de que tiene un poco más en control el tema de los descartes, lo tienes a modo, tienes a cool Wing, tienes a Lady Sif, lo tienes a Drácula, e incluso tienes a América Chávez acá para comprimir un poco más el mazo lo de Sanspot, como que sí también puede ser, tienes a Tormenta también que la puedes lanzar en el mismo lugar donde está eh, ocupado el Sanspot, tienes a Lysman también que es un elemento muy genial también para poder eh, malograr digamos a mazos como justamente o bien wave o bien puedes malograr también a mazos como este eh, sandman porque si le subes a sandman a coste 6 eh, con el iceman le malograste todo el rampeo, le malograste toda la tech la verdad y ya no va a poder digamos hacer mucho ese oponente pero acá este masito no me gusta mucho el descarte tampoco a mí en lo personal, porque dependes en descartar las cartas correctas también para poder tener una buena, una buena partida. Pero lo veo como que más divertido, ¿no? Pero hay gente que le gusta más los descartes y que sí ha subido de rangos. Y este mazo lo está demostrando, al menos con estadísticas, ¿no? También digamos ahí ya cada uno. Escoge el mazo con el que mejor le vaya a su estilo de juego. Y con ese pues pueda también subir de rangos. Puedes ver de repente que este mazo de descarte te funciona mejor que el de cera control. Tal vez, ¿no? Entonces ahí dirás, oye me quedo con el mazo de descarta hasta que me funcione hasta donde deis y si ya después de eso pues ya simplemente cambio de mazo por otro pero aquí al menos de todos estos mazos muchachos de los que más me gusta el que más me parece el más efectivo al menos te diría que el Darkhawk es el que más me gusta, he visto que a mí me han ganado muchas veces con Darkhawk la verdad y es bien difícil poder ganarle este masito y luego tienes el Doomwave también pero con este con líder que se va a posicionar bastante bien y ahora para terminar muchachos nos vamos directamente a los mazos cuáles son los mazos más populares en estos momentos que se están jugando entre los rangos 70 a 100 con más de 3.000 de nivel de colección por los jugadores de Marvel Snap. Acá estamos viendo, acá te muestran 4.000 decks, pero obviamente no vamos a revisar los 4.000 decks, vamos a revisar el top 4 de los mazos más jugados ahorita en este juego por justamente usuarios de un tape, ¿verdad? Entonces acá tenemos este mazo de acá, ¿ves? Acá les estaba comentando, acá hay un mazo bueno, este es un mazo raro, pues es un mazo de rampeo que le han metido Wave también, claro, todo el rampeo con Wave Electro pero le han metido acá líder, ¿verdad? Ahí hay un mazo que no es de rampeo. Y que también usa líder que se los he mostrado en un video hace poco. La verdad creo que el día de ayer nomás lo he, lo he subido el día viernes. Así que ahí este lo pueden ver también ese mazo. Me parece mejorcito que el mazo justamente de acá. Porque qué pasa tú cuando usas wave. Y tienes a una G hole puedes tirar al líder más G hole ¿verdad? O puedes tirar G hole más otra cosa dependiendo de la situación en la que te encuentres. Y acá como que medio tirar sandman y después tirar líder no necesariamente es la mejor idea ¿no? no, no a veces no cierra mucho esa idea. ¿no? de lanzar una carta por una carta es verdad que vas a producir otra carta alta pero a veces eso no va a funcionar del todo ¿no? lo mejor es tener el otro apoyo que es que lanzas una chihol de 9 poder en una ubicación donde sepas que la puedes consolidar para ganar y encima lanzas líder en otra ubicación donde ya llevabas la ventaja y simplemente pues quieres tratar de eh, obtener simplemente más eh, ventaja de diferencia de poder, pero bueno este mazo hasta el momento es el más popular incluso están que lo utilizan con Evo Mo. porque pues al final Doctor Doom puede llenar acá también eh, la ubicación ¿no? de Mo. Así que sin problemas. Eh, tienes también a Jubile también para tratar de, de sacar alguna carta valiosa. No, hay varias cositas acá. Y este mazo tiene eh, 53. 1.4% de Winray con 13.000 juegos muchachos, tiene bastante, de acá venimos al mazo de Darkhawk que les estaba enseñando hace un momento y ese es el mazo que hemos visto anterior, 11.000 juegos, 53.9% de Winray y es verdad que si te lanzan, eh, si se enfrenta este mazo de Sandman con este mazo de Darkhawk, este mazo de Sandman le puede terminar ganando verdad, siempre y cuando... Este mazo de Darkhawk quiere explotar en el turno final, pero si ha estado ya, si ya ha identificado que su oponente juega Ram, pues este mazo de Darkhawk va a ir tratando de lanzar todo antes de que le puedan lanzar también a Sandman o le puedan rampear a Sandman. Así que eso sería la cosa. Yo de repente recomendaría que este Darkhawk de acá tuviese tal vez el, el Iceman para poder molestarlo un poquito más al, al Electro Ram, podría ser tal vez pero es cuestión ya de ver cómo se podría modificar, no sé si de repente en vez de Cosmo le pones el Iceman o en vez del... De es que está difícil sacar a Quinjet o Kor. porque la verdad depende mucho acá a veces el, con el... Eh, justamente la combinación del combo que tiene Munger, pero de todas maneras ahí se tiene que ver alguna cartita que se pueda sacar de aquí para incluso pueda ser mucho más fuerte contra estos mazos, en caso, si tú eres usuario de Darkhawk y ves que estás de contra muchos Electro Ram pues el Iceman es una gran, eh, digamos, opción para poder molestar a este Masito de acá. Luego bajamos un poquito más y está el Thanos Yang viejo. Me, me alegra mucho ver este mazo que también lo he jugado regular. Este masito es muy bueno. Se enfrenta muy bien contra los mazos de Galactus también. Es un mazo muy sólido. Es un mazo también que ayuda mucho a ponerle basura al otro lado de la ubicación del oponente. Eh, que también incluso tienes a dar Débil para poder eh, ver dónde lanzas un Profesor X o dónde puedes lanzar un Spider-Man. También si quieres, no tiene esta función de bloqueo bastante buena. Así que este masito de acá, más que todo, puede llenarle uno ubicación con puras cartas indeseables al oponente y encima bloquear otra ubicación con Profesor X y prácticamente la partida la puedes tener bastante ganada ahí si nosotros enfrentamos el mazo de Yang con el, con el mazo de Darkhawk es probable que el de Dark Hawk gane porque acá este mazo tiene muchas más cosas buenas que este mazo de acá de Yang, generalmente el Darkhawk va a tirar cartas muy potentes y son cartas digamos que tienen también buen poder, en este caso tienes al Rock Slide ¿no? que va a tirar dos rocas y va a hacer que justamente el Darkhawk tenga bastante poder o también vas a tener al David Dino que puede haber sido duplicado con Munger ¿no? 2 Dino de 15 de poder también es un poco complicado de ganar y sobre todo porque Valkyria acá no puede setear el poder de ellos a 3, como tienen efectos continuos más bien los va a ayudar, va a setear el poder base a 3 más el bosteo que va a tener Darkhawk, entonces imagínate vas a terminar haciéndoles un favor, entonces generalmente si el jugador de Darkhawk detecta que el jugador del Thanos Yang está comenzando a poner algunas cartas donde sabe que puede jugar a Valkyria, simplemente le pone un Darkhawk ahí o le pone un Devil Dino ahí y se la puede haber muy más difícil todavía, así que ahí hay que tener mucho cuidado. El Thanos Yang puede tener algunas maneras de ganarle, sí puede ser, pero creo que le faltaría un chanchi acá al, al yang para que pueda ser mucho más contundente, no pueda tener una mejor respuesta. Pero el mazo de Darhog le ganaría, y, y de igual manera, el mazo de Rampeo también creo que irían bastante por ahí. Pero el mazo de yang creo que le podría terminar eh, ganando por el hecho también de que puede bloquear una ubicación con Profesor X. Y el Doctor Doom se debilita bastante porque no puede poner un Doombot ahí. Y finalmente tenemos. El mazo de Patriot acá que tiene 6400 juegos Muchachos, este mazo como les digo Está on fire en estos momentos Yo no he visto muchos eras control que lleven encantres, la verdad Pero si de repente por ahí ustedes como usuario de Patriot han visto que hay muchas encantres Pues será bueno de repente cambiar de mazo Porque el match es muy desfavorable Si es que el oponente te lanza incluso un en encantres al final de la partida Es muy decepcionante ver como tus Patriot y Mystic y todos van perdiendo eh, el, el efecto justamente continuo Porque generalmente estas cartas las lanzas justas, ¿no? juntas perdón las lanzas petro lanzas mystic no y vas lanzando blue marvel todo para hacer el para dejarle todo el espacio libre de que pueda poner la mayor cantidad de drones el ultron. entonces este masito está muy bueno tiene incluso el average cube es el más alto de los cuatro mazos que hemos revisado acá pero pues ahí puede digamos ir bien también este metajuego pues contra un rampeo incluso contra un mazo de darkhawk también podría ir bien porque acá no tienen encantres generalmente así que pues acá este masito se pasea libre poniendo sus cartitas y jugando al timing que tiene que jugar el yang de repente si sí le puede molestar un poco porque si sí le puede llenar en la ubicación donde está dejando al, al mismo Patriot, verdad y no le va a dejar poner el ultrón ahí, y el ultrón lo tiene que poner en otro lado que es una ubicación donde está vacía y ahí se puede desperdiciar espacio y también podría ganar de esa manera el mazo yang de estos cuatro masitos que hemos revisado el día de hoy muchachos yo me quedaría bastante con el masito de darkhog este masito desde hace bastante tiempo se ha mostrado bastante sólido, es un mazo muy contundente es un mazo muy genial la verdad es un mazo que puede hacer cosas interesantes por el mismo coste bajo que tienen estas cartas de alto poder, en este caso estamos viendo un Darkhawk o un Dino por ejemplo que pueden ser en el caso de Darkhawk reducido por Sabu verdad y poder hacer un combo muy bonito al final de repente entre, entre Darkhawk con Mystic también o he visto también a veces que hacen Darkhawk con Rock Slide, incluso con Munger también cuando hacen el, el duplicado de cartas y Quinjet está en en el campo también pues le resta uno de energía a las demás cartas y a veces el turno 6 puede llegar a ser muy explosivo para Darkhawk lo cual hace que este mazo también pueda dar la sorpresa final, pero bien muchachos este ha sido el reporte que les he querido compartir el día de hoy de toda la semana y para lo que viene justamente de la siguiente semana y se puedan dar una mejor idea cuáles son los mejores mazos que pueden utilizar para subir de rangos y sobre todo cuáles son los mazos que conterean a los otros y cuál es el que tiene más ventaja con respecto a los demás mazos que se están jugando dentro de la tier A y dentro también de los mazos más populares Es cierto también que suelo hacer estos videos un poquito largos Pero los hago así muchachos porque estoy explicando al detalle Y estoy explicando todos los ángulos que voy viendo En lo que voy hablando también Porque a veces se me van ocurriendo algunas cositas De cuáles son las cartas que son buenas contra otras O qué mazo digamos es mejor bueno contra otro Y o de repente cuál es la carta que se debería reemplazar en tal mazo Para que sea mejor contra los mazos que se encuentran en el metajuegos Generalmente esto lo explico para todo el público No necesariamente para los jugadores más expertos o avanzados Siempre trato de hacer este explicación que le pueda llegar a toda la gente y que todos puedan de alguna manera pues eh, digamos recibir algo de lo que estoy explicando aquí pero bien muchachos si esta información les ha resultado útil informativa les ha resultado buena para poder subir sus rangos les agradecería bastante que dejen un comentario acá en el vídeo que puedan dejar también una me gusta para que pues a youtube siga recomendando este videito y sigamos creciendo acá también como comunidad lo otro también es que de lunes a viernes por las noches estoy haciendo transmisiones en la plataforma morada el enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo cualquier duda o consulta que tengas, también la puedes hacer en ese lugar, así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti